Yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con llorar. A continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones de este sueño. Soñar con llorar desconsoladamente. Este sueño tiene que ver con mucha angustia y ansiedad, pues nos dice que algún aspecto de tu vida no está bien y eso te desconcierta. Es posible que algún problema te tenga pensando mucho en cómo puedes resolver este asunto. Soñar con llorar de rabia. Indica una frustración o molestia por no haber alcanzado un determinado objetivo. Tal vez llevas algún tiempo trabajando por una meta que no has logrado conseguirla. Lo más conveniente es que no te desesperes y que dejes que las cosas lleguen en su momento. Soñar que lloras de impotencia. Simboliza una molestia por no tener lo que quieres, ya sea no tener un mejor puesto en el trabajo o en el amor. Quizá alguna persona te llame la atención, pero no está interesado en tener una relación contigo. Soñar que lloras de rabia por una infidelidad. Es un sueño muy angustiante que te quiere decir que no estás acompañado de buenas amistades o hay personas que están a tu alrededor que quieren causarte daño, así que debes estar prevenido. Soñar con llorar por amor es un símbolo de vacío, falta de afecto o hasta un reflejo de decepción o que en la vida real estás experimentando un sentimiento de tristeza por sentir apego hacia un amor no correspondido. Soñar con ver llorar a otra persona simboliza que es posible que hayas herido a alguien cercano sin darte cuenta. Soñar que estás llorando y nadie te escucha, representa las dificultades que tienes en tu vida diaria para comunicarte con los demás. Soñar con llorar de alegría, significa que se vecina un periodo tranquilo en tu vida de noticias buenas, reconciliación familiar o de pareja, devolución de un dinero prestado y felicidad. Soñar con llorar por alguien que ha fallecido, indica que hay que alcanzar objetivos en la vida y es un motivo de satisfacción. Soñar con despertarse llorando Significa que tienes algún trauma interior que está saliendo y necesitas sacarlo Y bueno, hasta aquí el video de hoy Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario